Diseño participativo de experiencias transmedia para la restitución de la memoria colectiva desde la diversidad cultural. Se aborda como problema la restitución de la memoria colectiva, donde se contempla la objetivación de representaciones sociales a partir de la creación artística, la resignificación de la memoria en la comunidad La Playa, Betulia, Santander, Colombia. El enfoque metodológico de investigación-creación se desarrolló desde el modelo de co-creación lúdica, a través de las artes y el diseño participativo, con apoyo de procedimientos investigativos de los estudios sociales. Se implementan cuatro talleres de co-creación lúdica logrando la participación entre 20 y 28 personas, quienes son habitantes, pescadores y vendedoras de pescado del sector. En este proceso se indaga sobre el interés de la comunidad por la restitución de su memoria colectiva y la identificación de problemáticas y necesidades presentes que afectan a la población en general. Existe una especial atención en la preservación de su identidad como comunidad ribereña, de sus saberes y costumbres tradicionales para que las futuras generaciones las conserven. Asimismo, en la búsqueda de oportunidades de ingreso económico diferentes a la pesca que les permita vivir dignamente. Se da paso a la construcción de escenarios que promuevan la visibilidad del sector, se trabaja en las redes sociales y se decide cuáles medios de comunicación aportan a sus intereses y necesidades. En la fase de prototipado, se orienta la experiencia desde la navegación dentro de la web de la playa, página que será administrada por la misma comunidad con información del sector a nivel turístico, gastronómico y cultural. La propuesta para el diseño conceptual del mundo ficcional transmedia parte de la triada que conjuga las ideas de Henry Jenkins, Christy Dena y Clastro Pipajares, Pajares, la cual está conformada por plataformas, audiencias y la estrategia narrativa. Las adaptaciones a este concepto para su implementación en este proyecto hacen énfasis en audiencias diversificadas que incluyen el nuevo nivel de audiencia conocido como co-creador caracterizado porque su grado de implicación busca aumentar el compromiso de audiencia más allá del prosumidor. De la misma manera, se enfatiza en la estrategia experiencial como complemento de la estrategia narrativa, con el fin de intensificar los estímulos sensoriales de la experiencia dentro de las diferentes plataformas. Finalmente, todo el desarrollo intertextual se basa en contenidos propios de la memoria colectiva identificados en la comunidad que interviene en el desarrollo del ecosistema transmedia. Para el desarrollo del ecosistema transmedia se plantean cinco momentos que se correlacionan con los procesos propios del diseño participativo, descrito por Sanders y Stappers para investigaciones en el ámbito del diseño participativo. Problematización, ideación, conceptualización, prototipado y producto. La correlación se establece con el fin de proveer estrategias e instrumentos del diseño participativo a cada uno de los momentos del desarrollo del ecosistema transmedia. Intertextualidad, mundo ficcional, nodos de entrada, desarrollo de plataformas y producción de contenidos. Y finalmente, expansión de la franquicia transmedia. En cada una de las fases del proceso se utilizan instrumentos para la recolección de información propios del diseño participativo, que finalmente son el insumo de los contenidos del ecosistema transmedia. Lo primero para comprender lo que la creación colectiva hace en la diversidad cultural es establecer en qué grado las personas compartimos elementos simbólicos. No tanto desde las identidades declaradas como si es del grado de cohesión entre estos elementos. Así, las personas de diferentes orígenes étnicos pueden ser considerados parte de la misma cultura si comparten un número importante de componentes simbólicos. En este caso, los resultados muestran un grado de diversidad relativamente bajo a pesar de las múltiples identidades étnicas y de qué hacer. Luego se trata de establecer hasta dónde las experiencias de co-creación lúdica fueron percibidas como creativas. Para esto se indaga sobre factores para el desarrollo creativo y factores de motivación percibidos durante el proceso. Los resultados globales muestran que todos los factores de desarrollo creativo tuvieron importante presencia en las experiencias, en especial el interés por participar, el disfrute que provoca la participación y el involucramiento en las actividades. Dentro de los factores no favorables para el desarrollo creativo, se destaca el impulso a participar, porque esto proporciona algún tipo de reconocimiento. Complementariamente, dentro de los factores de motivación se encuentra que son los intrínsecos, aquellos que más caracterizaron las experiencias de co-creación lúdica. En especial, que el ambiente de trabajo fue sano y productivo, el espacio de trabajo invitaba a participar y se solía perder la conciencia del tiempo durante las actividades. También hubo alguna presencia de factores extrínsecos, siendo los más relevantes la obligación de participar y que el significado del lugar en algunos momentos obstaculiza el trabajo. Con esto, se puede afirmar que los procesos realmente fueron creativos, pero ¿realmente fueron lúdicos? Para conocer esto, se analizaron las emociones emergentes encontrando que en buena parte del proceso se percibió un rango de emociones que están dentro de aquellas que encausan una experiencia lúdica, como aburrimiento, relajación, control, éxtasis y disfrute o flujo, siendo la relajación la que más resalta, lo que indica que el equipo podría proponer en cada experiencia Desafíos más exigentes a los participantes para llevarlos a la zona de flujo o disfrute con mayor frecuencia. Finalmente, ¿cómo se transformó el sistema inicial de relaciones simbólicas, diversidad en interculturalidad por medio de la cocreación lúdica? Para eso se cartografió la microdinámica de la cocreación y las relaciones sociocreativas provocadas por las experiencias de cocreación lúdica en cada fase del proceso. Todo inició a tomar forma con el proceso de problematización para obtener un mapeo de los elementos más relevantes de la memoria colectiva. Aquí la relación más característica y de mejor calidad aquella que concatena el complemento de ideas con nivel medio de conocimiento de la cultura local y flexibilidad para aceptar ideas diferentes, junto con un nivel alto de habilidades. Ese momento se caracterizó por un reconocimiento importante de los agentes externos más que por los pobladores locales, a pesar de que su porcentaje es mucho más alto, mostrando esto un grado de asimetría moderado pero importante. Con el proceso de ideación, el sistema toma otra forma, intentando equilibrar el reconocimiento entre agentes internos y externos a la comunidad, aunque manteniendo cierto nivel de asimetría. Aquí emerge la mejor relación sociocreativa, donde las ideas se complementan con altos niveles de saber local, flexibilidad creativa y habilidad técnica, y aumenta el número de participantes y las relaciones entre estos favoreciendo la cohesión y la fertilización cruzada. El proceso de conceptualización complejiza aún más el sistema, no solo porque de nuevo aumenta el número de participantes y sus relaciones, sino sobre todo porque éstas se diversifican en diferentes tipos de retroalimentación, niveles de saber local, flexibilidad y pericia. El reconocimiento de los agentes externos con mayor presencia sigue en crecimiento y aunque los agentes locales aún no logran ese mismo reconocimiento por parte de ellos mismos, sí es posible identificar la emergencia de un número importante de liderazgos al interior de la comunidad. Finalmente, el prototipado logra diversificar la participación creativa dando relieve al tipo de relación sociocreativa más potente donde las personas complementamos ideas con altos niveles de saber situado, flexibilidad de pensamiento y habilidad para el hacer. Ya se logra visorar un equilibrio en el reconocimiento de agentes locales con los externos, lo que puede indicar mayor empoderamiento y autonomía en el proceso por parte de la comunidad, demostrando que la participación creativa se traduce en reconocimiento.